Muy buenas de nuevo. Hoy vamos a trabajar las ideas previas que tiene nuestro alumnado sobre el vapeo. Estamos en la página 3 y lo primero que haremos será poner un fondo. Para ello, nos vamos a Fondo. A ver más. Seleccionamos este. Ahora vamos a ponerle un título a la página, seleccionando el tipo de letra, el tamaño y el color. Para ello, nos vamos a Texto. Título increíble fuera este lo quitamos ese también lo quitamos y al título le vamos a dar sombra y le vamos a poner color rojo intenso y le vamos a cambiar y le vamos a decir que ponga ideas previas lo ajustamos y nos lo llevamos aquí como subtítulo vamos a utilizar la letra Sacramento, color negro. Y aquí vamos a poner, ¿qué sabéis sobre el papel? Le vamos a aumentar el tamaño de letra, a 55. Seleccionamos, arrastramos y como siempre soltamos. Ya tenemos el título, ideas previas y el subtítulo, vamos a descubrir qué sabéis sobre el papel. Seleccionamos nuevamente y ahora le vamos a dar una animación. La animación sería entrada, derecha, bote. Luego esa parte ya la tenemos terminada. A continuación vamos a crear una estructura en la que aparezca un icono, un número y más info, que nos sirva para dar soporte a las preguntas que vamos a hacer. Para ello, vamos a poner nuestro primer icono, vamos a Recursos, dentro de Recursos ponemos Rayo. Este lo vamos a dimensionar y lo vamos a poner aquí. Elementos interactivos, clicamos sobre y número. pequeñito lo hacemos, lo llevamos aquí y finalmente vamos a poner un texto que ponga más info. Lo hacemos más pequeñito, le cambiamos el tamaño de la fuente, color un rojo intenso, sombra, clicamos, arrastramos y soltamos. Ya tenemos la estructura básica para almacenar dentro de los números la pregunta y en más información la respuesta. Ahora lo que vamos a hacer es, digamos, arrastramos y soltamos y le decimos copiar elemento. Y ahora con el botón izquierdo del ratón, pegar. Y lo vamos a repetir tres veces más. a cambiar los números para que sean consecutivos y los iconos también los vamos a cambiar y los vamos a reemplazar. En el segundo caso vamos a poner una pipeta. Esta nos viene bien. Reemplazamos y con el resto vamos a hacer lo mismo. Lo seleccionamos le vamos a poner este color. Y ahora vamos a darle una animación. Le vamos a decir entrada, derecha, deslizar. A este conjunto también le vamos a poner una animación. Entrada, izquierda, deslizar. Y además le vamos a decir que cuando pase el ratón por encima, Y los centrales, también le vamos a poner una animación. De entrada, abajo, bote. Si previsualizamos, ya tenemos la animación creada. El color de los números se lo vamos a cambiar. Para ello, nos tenemos que acercar y clicamos simplemente. Vamos a poner naranja. Bien, ahora vamos a introducir las preguntas y las respuestas. Dentro de cada número vamos a introducir una pregunta y en información vamos a poner la respuesta. El procedimiento es el mismo que hemos utilizado en otros momentos. Vamos a marcar el número, le decimos interactividad, ventana, y aquí ponemos la pregunta y en información ocurre exactamente igual interactividad, ventana y ponemos la respuesta como ya lo sabemos lo voy a hacer de la forma más rápida posible para ello lo que he hecho es copiar las preguntas y respuestas en una hoja aparte y lo único que tengo que hacer es trasladar estas preguntas y esas respuestas a los respectivos recipientes Ya tengo todas las preguntas y respuestas. Vamos a ver cómo queda al previsualizar. Pregunta número uno y respuesta. Vamos a finalizar poniendo un botón de información para que el tutor sepa hacer la actividad y dos GIFs. El procedimiento para hacer el botón de información es el mismo que los anteriores, así que vamos a ir rápidos. Terminaremos con este botón de texto poniéndole dos animaciones. Finalmente iremos a la página gifanimados.org, nos aparece la primera, buscamos lápiz, los tenemos aquí y nos interesa este lápiz. Ahora le damos al botón de descargar y no lo descargamos. Igualmente hacemos con el otro GIF que queremos implementar, que sería mano. Aquí tenemos manos. Y esta es la que nos vamos a descargar. Clicamos también aquí para descargar y ya tenemos los dos GIF que vamos a implementar. Ahora sencillamente pinchamos imagen... Aquí tenemos el GIF lápiz, clicamos y ya lo tenemos ahí. Y aquí tenemos el GIF mano, clicamos, lo ponemos un poquito más grande y ya hemos terminado la página 3. Nos vemos en la siguiente sesión.